Tienes vida dentro de segundos o minutos o horas ya no la tendrás recuerda endereza el camino para que pase Dios y Dios contigo porque ese camino eres tú esa senda y abrojos eres tú quita los abrojos que hay en tu vida quita todo lo que hay en tu condición humana y deja que este padre ya ve que esté en los cielos y este Cristo amado y a tu corazón arrepiéntete porque todos los días vemos el testimonio de lo que es el hombre flor de un día confiaré en ti porque tú eres mi padre yo creo que a veces eh, todos buscamos en la vida un cambio y yo en mi vida eh, busqué muchos cambios y esos cambios los buscaba en la moda, los buscaba en un corte de pelo distinto, los buscaba en ahora se usa colgarse qué sé yo, todo de color. Yo creo que siempre en todos nosotros y en ustedes que escuchen, todos buscamos un cambio. Aunque no sepamos muy bien ese cambio en qué consiste. Pero de hecho buscamos tener un cambio y nos vamos de vacaciones esperando que algo cambie nosotros que encontremos más paz, que podamos descansar, que nos podamos sentir bien, voy con estos amigos a ver si algo sucede en mí, siempre hay una búsqueda de un cambio yo diría que en mí siempre hubo una búsqueda de un cambio, pero también siempre hubo una impotencia, ¿por qué? porque yo ese cambio lo buscaba en comparación con otras personas y como ejemplo tengo que mi hermana mayor, aunque he convivido un poco con ella, pero siempre era como la hermana ideal ¿no? era la chica que siempre estaba en casa que siempre buenas notas que no daba problemas, no, no daba dificultades yo era todo lo contrario ¿no? entonces yo me proponía ser como mi hermana y obvio me frustraba porque no, no, no me salía, yo era yo y cuando yo me encontré con Dios eso produjo un cambio en mí, y el primer cambio que produjo en mí es que Dios me amaba a mí, en particular con realidad, con mi historia pasada y presente. Que me amaba con lo que era, con lo que tenía y lo que no tenía, y con lo que yo aceptaba de mí mismo y lo que no aceptaba. Tengo un grupo de oración van 20, 30, 40, 100 personas y se opanan de ellos pero qué recibe tu ejemplo tu ejemplo como maestro como dirigente de un grupo de oración sea humilde y sumiso sé sencillo como el corazón de Dios y la presencia del mismo Dios cuando estaba en este mundo y ejerce los carismas que Dios te da y ora por ellos. Por todos aquellos que necesitan, lo que sea. Porque Dios no limita a nadie. Y curas todas mis dolencias. Porque tú rescatas mi vida. Y me sacias con tu presencia. Porque mi fin es algo muy grande. Primero que todo porque la Virgen... No solo pensó en mí como, como un ser humano, por un cáncer que llegó a mi vida a matarme, a destruirme. Un cáncer demasiado grande que ya no tenía modo de curación. Ya estaba desahuciada por los médicos. Sin embargo, ella me dio la fuerza, la fortaleza, las ganas de seguir viviendo, de luchar, la inteligencia para comprender que tenía que sobrepasar ese momento. Lo primero que le pedí a la, a la virgencita, fue que me tuviera viva para estos dos niños. Porque ella es madre, ella en este momento está con su hijo, está compartiendo de su amor, de su cariño, de su y En ese momento, ya no iba, como me desahusearon, ya no iba a poder participar de, de esos momentos con mis niños. De criarlos, de verlos crecer, de darles mi amor. Entonces fue lo que yo más le pedí, primero que todo nunca le pedí que me sanara, aunque yo sé que ella, por medio de ella, todo es posible, pero no le pedía tanto porque no me lo merecía, porque soy una pecadora, no me lo merecía. Lo único que le decía era que me lo dejara ver crecer, que me dejara vivir para estar con ellos, para darles mi amor, para darles a entender que existe una Madre del Cielo, con la que ellos pueden contar ya para mí no es doloroso contar esto porque es algo muy hermoso que ha pasado en mi vida fue doloroso por los tratamientos por las vivencias que tuve físicas pero en lo espiritual fue algo demasiado grande y hermoso porque el milagro no solo se hizo en mi cuerpo sino en mi espíritu eh, mi cáncer no ha sido sanado porque hasta el momento lo que entiendo es que la Virgen y el Señor no, no necesitan de que un cáncer se sane. Lo que querían era rescatar a esta hija, hacerla nacer de nuevo, intentar hacerles fiel a ellos. Quieren verme bien para ellos, para mis hijos. Por eso dije que nací de nuevo. Porque aunque mi cáncer esté en mi cuerpo, está dormido. Pero pero mi vida ha cambiado porque es llena de alegría. Es como que ella demostrar por medio de mí de que no importa que estemos enfermos, de que estemos pasando una necesidad muy grande, que lo importante es que creamos en ella, que ella está con nosotros, que podemos estar sufriendo lo más grande, lo que creamos que no se puede lograr, pero ella va a estar con nosotros. Por eso yo la amo, me enamoré de ella, del Señor, desde, desde que llegaron a mi vida. Y para mí es algo muy grande, María Santificadora, no es solo un rosario, no es solo una oración. Es algo más grande, es enamorarse uno de esa mamá. Así como uno acude a la mamá de uno, mami, ayúdame, mami, tengo un problema, sentirla, amarla. Así llegó ella a mi vida, así la tengo en mi vida, la siento. Y quiero ser ejemplo de madre también. Ella me ha ayudado y voy a ser un ejemplo de madre. Y mi testimonio es más que que de vida es, y de fe es más de la grandeza y de la misericordia que Dios puede tener con nosotros y la Virgencita. Porque estuve tres meses en una cama postrada, sin poder levantarme a servirle a mis niños. Eso es un recuerdo, porque en mi corazón ya todo eso está borrado. Todo eso está borrado porque estoy repuesta, como muy bien, estoy saludable, a pesar de que hay un cáncer dentro. De Dios, El Señor que nos ama, el Señor que nos une, el Señor que se glorifica en nosotros, y nosotros nos gloriamos de Él, os bendiga y les conceda toda gracia de dones y carisma en el Espíritu Santo. A todos vosotros los amados de Dios, santos por vocación, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que reciban en el amor de Dios y en el Espíritu Santo las gracias que tanto necesitan. Hermanos, los exhorto en el nombre de Dios para que todos aquellos que dirigen grupos de oración para que Dios les ha dado ese ministerio santo de predicar el evangelio en sus grupos. Es necesario hoy más que nunca que le pidamos al Espíritu Santo que nos conceda toda clase de dones y carisma. Esperaré en ti porque eres mi creador. Yo antes pensaba que, que Dios no existía. Y que Dios, puede ser era nada, era tan pequeño que, que no importaba y que no haría nada. Pero desde que yo cambié la percepción de, de lo que sé, de lo que se olvida, yo siento que, que el Dios que, que yo quiero amar es un, es un Dios joven, es un Dios feliz, es un Dios que, que, ama, que me ama como yo soy, con lo que tengo, con lo poquito que yo tengo, Él a mí me quiere y, y Él explota mis capacidades, Él quiere que. Que lo que por ejemplo si soy buena para. Aquí hay mucha gente que es buena para el arte. Entonces, si soy buena para el arte, él quiere que yo haga arte, pero para él. Que, que soy buena para, para decorar, para hacer carteleras. Bueno, listo, hacer un niño para él. Que soy buena para hablarle atropelado, que haga eso para él. ¿Me entiendes? Es un Dios que, que me reconoce, es un Dios que me quiere, es un Dios que, que está ahí. Que, que pase lo que pase, y yo pase lo que me dé de la gana y en barra pero él va a estar ahí. Porque a él no le interesa qué es lo malo que lo yo he hecho, sino lo bueno que quiero hacer en su nombre. Y es un Dios que, que está dispuesto a meterse en el lodo para sacarme. Algunas veces en el grupo nos decían que Jesús era un reciclador. Que porque Jesús se metía a la basura y sacaba, sacaba todo y lo reutilizaba y le daba un mejor uso. Entonces yo también pienso que es eso, porque él se metió muchas veces a, a donde él estaba a reciclar.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 y de los que no creen en el Espíritu Santo y en la Santísima, querida. diles que escuchen la orden que yo doy. El día 7 de junio lo consagrarán allá de mi Padre. el que yo te dije que te enseñarás y te enseñarás a todas que yo hice.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 Confía en ti. Mi testimonio es que, pues, ante mucho tiempo sin Dios, buscando respuestas a, a mi vida, a mi corazón, tratando de llenar muchos vacíos. Vacíos en, eh, buscando las drogas, en el sexo, en todos los placeres que me ofrecía el mundo. Pero conocí al Señor, conocí a este grupo. Y mi vida empezó a cambiar, o sea el Señor llegó a mi corazón y todo, todo fue hecho nuevo. Y ahora pues no me cambio por nada, soy muy feliz, sigo siendo joven, sigo siendo alegre, eh, me río, disfruto de la vida mucho, pero sanamente. O sea, parches bacanos, lados, pero entre buenas amistades, buenos amigos y compartiendo parte de Dios, de su amor y de su palabra. O es sea, mi testimonio personal o sea, y me estoy muy feliz de estar en este grupo y no me cambio por nada.